¿Cómo paso del silencio a esto? Si quieres saber cómo crear música de la nada tan solo con un ordenador, sigue viendo este vídeo, dentro y... Mi nombre es Jorge de la Torre y soy músico, compositor y trombolista, y una de las cosas que hago en el canal es recomponer bandas sonoras de películas y series que nunca antes han sido publicadas. Una hoja en blanco es el gran mar de preguntas al que todo creador debe enfrentarse. ¿Te has planteado alguna vez que Piratas del Caribe fue una partitura en blanco antes de que Hans Zimmer la compusiera? ¿O que la Mona Lisa fue un lienzo en blanco antes de que Da Vinci la pintara? O que la piedad fue un bloque de mármol sin forma antes de que Miguel Ángel la esculpiera. Incluso Dubái es una ciudad creada de la nada en un desierto. Seguro que tú también has tenido la sensación de no saber por dónde empezar. Piensa la última vez que intentaste crear algo. Te ayudarías de un ordenador para poner tus ideas por escrito, para desarrollarlo, darle forma y compartirlo con más gente una vez lo hubieras acabado. Pues los músicos del siglo XXI componen de la misma forma, solo con ordenadores. Tú mismo podrías empezar a hacerlo solo con tener uno. Hay un montón de herramientas. Si quieres que te cuente más sobre ellas, déjame un comentario para que puedas saberlo. Además, en este vídeo te voy a proponer un reto para saber si tú podrías hacerlo. Pero Jorge, ¿cómo consigo que suene a una orquesta real si no tengo ni un instrumento en mi casa? Ni una guitarra, ni un trombón, ni por supuesto unos timbales. Os lo voy a contar ahora mismo. Vamos dentro de mi ordenador. Bien, esta pantalla que ves es el equivalente a una partitura en blanco. No hay ni instrumentos, ni música escrita, ni nada similar. Voy a abrir un tema de 3 metros sobre el cielo para que puedas ver cuál es el resultado final. Ahora sí, aquí ya tenemos el proyecto completo de la partitura de 3 metros sobre el cielo. Llega el invierno, que ha sido la canción más exitosa del canal. Haz clic aquí para escucharla. Bien, pues esta pantalla que ves con tantísimos colores es toda la música que está sonando durante la pista de llega el invierno a la izquierda puedes ver los nombres de los distintos instrumentos que van sonando que es lo primero que yo hago apuntarme la lista de instrumentos que voy detectando a medida que escucho la escena que la escena es esta pista de aquí que tengo fíjate cómo suena aquí se oye perfectamente la música <risa> Entonces, yo tengo que escucharlo con todos los lloros, con todos los gritos, con todos los diálogos y tratar de seguir sin perder lo que estaba sonando debajo. Pero la dificultad está en que yo estoy escuchando una canción y tengo que conseguir desgranar cada uno de los instrumentos que están sonando ahí y qué es lo que están haciendo. Y eso es lo que veis en esta pantalla. Todos los colores tienen una explicación. A mí me ayudan a determinar qué familias son las con las que estoy trabajando. Pues Por ejemplo, la madera. Es la familia de cuerda, que es con el color que yo la lo semejo Los azules normalmente suelo utilizarlos para pianos, los azules más claritos. Este verde clarito también es otro piano, otro efecto. Todo esto de aquí central, esto en azul, son efectos de sonido. Por ejemplo, esto de aquí son booms que hay al final, golpes, truenos que suenan. Vais a escuchar, ahora os lo voy a enseñar, que hay un momento en el que incluso hay un reloj que nos da esa sensación de prisa, de angustia, de tener que correr, de que genera una tensión, ¿no? El tiempo está corriendo. Desde tu camino ves a la otra persona cada vez más pequeña. Se oye, vamos, sutilmente, o es una percusión haciendo como ritmo de reloj, entonces me pareció que podía quedar muy chulo meter este tipo de sonidos, os los pongo. Vamos a coger un trocito, que va a ser este de aquí, en el que va a ir ocurriendo algo y vamos a ir sumando voces para que veáis lo que va sonando. Por ejemplo, lo primero que hay es un solo de violín, que es este. Eso se escucha en la canción. Pero además de eso, estamos escuchando un cello en la parte de abajo. Entonces, ¿cómo queda si juntamos las dos cosas? ¡Precioso! Pero hay más cosas que suenan a la vez. Vamos a fijarnos. Si os fijáis estoy haciendo con la mano. Chun, chun, chun, chun, chun, chun. Intentar detectar algo con ese... Efectivamente, hay una línea de contrabajos y de chelos que van haciendo algo muy marcato, que es lo siguiente. Encima le metemos el solo de chelo y el solo de violín que hemos escuchado. Pues quedaría así. Cada vez se va pareciendo más al original, ¿verdad? Pero aún así... Suena un poco vacío respecto a la original. Hay un poquito más de cuerda de relleno, que en este caso son las violas, los violines segundos... Lo vamos a escuchar todo. Hasta ahí. ¿Veis cómo va creciendo la cosa? Cómo vamos sumando capa con otra capa, con otra capa, con otra capa... Vamos a pasarnos a otra familia, la familia de percusión. En la familia de percusión se utilizan unos mmm, tambores japoneses como de combate, que son bastante agresivos y le dan mucha potencia, mucha fuerza a este tipo de obras. Que son los taikos. Suenan algo así. ¿Vale? Lo juntamos con mucha más percusión para que suene mucho más potente. Y es algo así. Esta es toda la percusión que está sonando. ¿Qué hay debajo de esa percusión? Pues hay un montón de cuerda. Están los efectos de los relojes de los que os hablaba antes, que es esto. Vamos a juntarlo con la percusión para ver cómo queda. Esto en cuanto a rítmica. Ahora vamos a ver qué estaba sonando ahí de cuerdas. esa bajada que habéis escuchado al final lo vamos a silenciar o sea, lo vamos a poner en solo para que podáis escucharlo claramente y aunque casi ni se aprecia pero sí que aporta sin darnos cuenta tenemos un piano que va haciendo lo mismo fijaos lo pongo solo el piano y ahora con esas cuerdas Justo en esa nota final, chum, entra el trueno, que está aquí. Todo esto lo tengo que sincronizar para que quede idéntico a la realidad. Como os podéis imaginar, es bastante trabajo escuchando una y otra vez el final de la obra verdadera, que es este. Y por último tenemos aquí abajo otros instrumentos complementarios. Pues una flauta, un fagot, que suena así. Tenemos también un sintetizador que suena así. Así suena muy feo, pero si lo juntamos con todo lo demás sonaría así. Y también tenemos un coro, que es esta pista en azul que veis aquí iluminada abajo. Es solo una nota, pero da un puntito también. Un coro de mujeres, en este caso. Y unas trompas que intervienen justo después, que son estas. El gran final. ¿Cómo suena todo junto? Bueno, y dirás, ¿y por qué puedo hacer yo esto con un ordenador? ¿Cómo se hace? Vamos a coger, por ejemplo, la pista de las trompas y si te fijas, aquí hay... Bueno, una serie de líneas que corresponden a unas notas del piano. Si yo las selecciono, suenan de una manera determinada. Y también puedo moverlas. Y hacer que toquen cosas diferentes. Ahora mismo están tocando esto. Pero en vez de hacer. Chun, chun, chun, quiero que hagan. Chun, chun, chun, pues voy a mover la nota. Ahí está. Y en vez de arriba, lo hace desde abajo ahora. Con lo cual, es cuestión de ir pintando las notas. Ni siquiera hace falta tocarlas, aunque a veces es más cómodo, más intuitivo a la hora de sacarlo de oído. Ir probando, pero puedes hacerlo pintando las notas y el instrumento lo va a interpretar para ti. Bueno, pues ahora que has escuchado cómo lo hago, quiero proponerte un reto para que descubras tu potencial musical. Coge cualquier cosa que te sirva para apuntar. Papel y un boli, tu propio móvil, el ordenador si estás viendo el vídeo ahí. ¿Lo tienes? Pues ahora tienes que hacer clic aquí arriba para ir al vídeo de La Marquesina, la última canción de 3 metros sobre el cielo que he recompuesto, y apunta en una sola pasada escuchando todos los instrumentos que seas capaz de distinguir, sin volver a escucharla una vez. Simplemente a la primera. Cuando acabe la canción, Escríbeme en un comentario todos los instrumentos que has sido capaz de detectar. Por supuesto, dale también a me gusta y a suscribirte para participar. En el próximo vídeo voy a anunciar quién es la persona que más instrumentos ha acertado. Además, enseñaré en ese vídeo los secretos y cómo he recompuesto ese tema en concreto. Todos los coros, las guitarras y todo lo que me estáis preguntando en comentarios desde que la he subido. Además, si te gusta la música de 3 metros sobre el cielo, he creado algo que te va a encantar. Es una lista de reproducción para que puedas escuchar todos los temas que aparecen en la película, instrumentales o no, en el mismo orden en el que van apareciendo en las películas. Tres metros sobre el cielo y tengo ganas de ti. Haz clic aquí para escucharla o en el enlace que te dejo en la cajita de descripción. Además, puedes añadirla a tus listas de reproducción favoritas en YouTube para volver a escucharla cuando quieras. Y ahora, a entrenar ese oído. Haz clic aquí para escuchar la canción de la marquesina y recuerda apuntarme en este vídeo en un comentario todos los instrumentos que seas capaz de identificar. Estate pendiente del próximo vídeo para saber si has ganado. ¡Chao!